El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó los avances de la reactivación económica hasta el primer semestre de 2021 como resultado de las medidas económicas y sociales aplicadas por el gobierno de Arce desde que asumió en noviembre de 2020. Nosotros hemos estimado que hemos eh, ya inyectado más de 2.500 millones de dólares desde noviembre de 2020 y lo vamos a seguir haciendo para que la inversión que tenemos como meta, 4011 millones, se puede hacer el, el motor de la economía como lo fue en nuestro modelo en 14 años. El titular de economía destacó que en ocho meses el gobierno nacional invirtió más de 1.600 millones de dólares para impulsar la construcción pública y privada. Hemos invertido en ocho meses más de 1.600 millones de dólares y eso está jalando la construcción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 Respecto al área de oferta, la autoridad destacó que una de las medidas fue la constitución de fedeicomisos para la política de sustitución de importaciones y Bolivia y ampliación al sector agropecuario. Bueno, se ha beneficiado a más de 1.836 eh, productores, entre ellos pequeños, pymes, medianos, grandes empresarios, y se ha desembolsado más de 200 millones de bolivianos a la fecha.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 su RAU o su certificado de no imponibilidad para poder acceder al crédito del Cibolivi. A eso se suma la tasa de desempleo que descendió de 11,6% en julio de 2020 a 7,6% en abril de 2021. Más de 130.000 personas que estaban en desempleo han ingresado nuevamente al mercado laboral que estamos vendiendo más al resto del mundo, estamos exportando, y que la balanza comercial es más de 638 millones, eso no es un efecto rebote, son datos efectivos. Importante señalar que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto 2021 para Bolivia del 5%, 4,7% y 5,1%.